Hola chicos de No hay amor en Buenos Aires. Hoy estamos en los bosques de Palermo. Vamos, estuvimos haciendo una tarde, una mañana tarde. Re linda, ¿cómo estás? Blas? todo bien. Hola bebé, ¿cómo estás? Todo bien. Tanto tiempo, <risa> Tanto tiempo ¿no? Jonathan. Sí. ¿Tuviste desaparecido de las grabaciones? Bueno, jordanos? bueno, yo estuve de viaje, me tomé unas vacaciones a Miami, volví ayer recién y nada, pues aquí trabajando ya otra vez. Mira eso. Oh. No mires, amigo. Estás entrevistándome. No mires al otro lado, vos. <risa> Hicimos Hicimos unas escenas re lindas con él. <risa> nuestra primera, primera vez grabando correr, juntos. Turbias, y bueno no podemos contar tanto, eh, al público. Estamos grabando. Estamos grabando. Estamos grabando. Ah, perro. Estamos Dale, entrevistando. Estamos, esto es para listo. YouTube. Chicos, ¿qué te ah, listo Señor, eh, decime, comienza de nuevo. Me está jodiendo. <risa> Me está jodiendo. ¿Me estás jodiendo o no? Mira qué bonito. Contame, contame, contame cómo te fue el día de hoy en las grabaciones eh, Me gustó, me gustó romper cosas, barreras, cosas así Y nada, estuvo interesante hoy día Que se repita, que se, re se repita, se repita? <risa> que se repita, <risa> <risa> que, se repita. <risa> <risa> que se repita, estuvo muy lindo el... Bueno, estuvo muy lindo, la verdad sí, me, me... lo pasé ¿por bien, lo disfruté tendría? La gente tiene que ver porque porque esta serie va a estar buena como somos todos actores no hay amor en Buenos Aires pero sí hay amor en la en la pasión con lo que estamos en, haciendo en, ¿no? en, en, el, en el sí sí hay amor, sí, hay, amor. hay amor hacia el, hacia la actuación en todo hay a todo lado pero en Buenos bueno, Aires no hay amor bueno qué le decimos a la gente vean pues esperen con ansiositas bueno, yo hablo cualquier huevada, pero bueno, espérenlo que va a estar buena la serie. Va a salir pronto en Netflix, en HBO Max, en Amazon Prime Video y en todos lados. En Master Plus. Plus. a ah, Disney Plus también. Escenas turbias, pero en todos lados. Véanlo. ¿va? Bueno, nos vemos en la próxima edición de Detrás de Escenas de No Hay Amor en Buenos Aires. <risa> No, no, no. Baile. Mueven no, dos. No, no, no. Ah, pará. Lo pensé está grabando.